Hola amigos de Interesante, estamos aquí con las entrevistas de Founders y VCs de Latinoamérica y el mundo. Esta vez nos encontramos con Benjamín Labra, el Co-Founder y CEO de HOME. Benjamín, ¿cómo estás? Hola bueno, Francisco, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí Benjamín. Bueno, yo estaba viendo que HOME es una plataforma eh, dentro de la industria de Proctech y Marketplace de los bienes raíces, ¿no? Que está realmente revolucionando. ¿Cómo es este proceso de comprar o arrendar una casa? ¿Nos podrías contar un poco más de qué se trata Home? Sí, encantado. Mira, Home es una solución de principio a fin, donde ayudamos a propietarios a arrendar o vender sus casas o departamentos sin burocracia y hasta 10 veces más rápido que la manera tradicional, gracias a, a la tecnología y a nuestras fuerzas freelance, que son nuestros homers, que es un, una fuerza freelance que ocupa nuestra aplicación. O sea, básicamente, lo que hacemos es buscar un arrendatario, un inquilino, eh, recolectamos la renta todos los meses, garantizamos el pago del arriendo, de la renta, incluso si el inquilino no paga todos los meses. Eh, y después administramos la propiedad eh, de principio a fin, nos encargamos de todo. Y en el caso de la compra, buscamos compradores calificados, los ayudamos en toda la parte financiera, en el crédito hipotecario, y de forma rápida, fácil y sencilla para ambas partes. Excelente. Súper interesante, Benjamín. Gracias. Y yo estaba viendo que... Bueno, ustedes empezaron en el 2018, ¿no? Y sí, hasta claro. este año, que es 2021, han tenido un crecimiento súper, súper grande. Eh, ¿Cómo ha sido este crecimiento? y ¿La pandemia tuvo algo que ver dentro de este? Sí, sin duda. Creo que el, hemos tenido un viento de cola con todo lo que pasó con la pandemia. Hemos tenido un crecimiento muy acelerado. Bueno, yo vengo del, del, del mundo de las finanzas, y del mundo inmobiliario, así que conozco súper bien esta industria, conozco dónde están los pain points, los dolores, las cosas que funcionan bien, las cosas que funcionan mal. Entonces, la verdad es que teníamos un conocimiento de dónde atacar y cómo atacarlo. Empezamos a finales del año 2018. Eh, ya estamos operando hace dos años y tanto. Eh, tenemos operaciones en Chile, en Colombia y en México. Venimos saliendo de White Combinator a principio de este año, fue una experiencia realmente impresionante, claro. eh, aprendiendo de los mejores, desde los fundadores de Airbnb, Dropbox, los YC Partners que están ahí ayudándote, coachándote y enseñándote todas las semanas cómo mejorar, cómo escalar más rápido. Y terminamos la experiencia con un levantamiento de capital de cerca de 8 millones de dólares. Eh, con fondos de Silicon Valley, Latinoamérica y la verdad que, que, que gente muy, muy calificada y muy, bien conectada para poder acompañarnos en este, en este viaje que, que hasta el momento he estado muy, muy entretenido. Increíble, Benjamín. Ha sido un crecimiento súper, súper grande. Y bueno, aquí me das dos temas. Eh, por un lado, el de las rondas de inversión y por otro lado, el de Y Combinator en sí. Entonces, bueno, vamos con la parte de las rondas de inversión. Me parece que estos 8 millones son bastante recientes, ¿no? Eh, estratégicamente, ¿cómo va a emplear ese dinero? ¿Cuáles son sus objetivos más cercanos en el corto plazo? Correcto. Como decía, nosotros estamos operando en Colombia desde el año 2020 y en México, teníamos seis meses operando. Entonces, diría que el la principal uso de fondos de este levantamiento de capital es para acelerar y consolidar la presencia en la región. Somos hoy día, diría que, la principal y la mayor prop que está en rentas y ventas eh, en, en toda Latinoamérica, sacando Brasil. Entonces, nuestro, nuestro primer objetivo es consolidar ese posicionamiento, seguir creciendo muy fuerte en Chile, Colombia y México y poder seguir ayudando y dando este servicio a millones de clientes hoy día en, en la región. Exacto. Súper bien. Y bueno, ahora vámonos a Y Combinator. Eh, quisiera saber un poquito más que nos cuentes cómo ha sido la experiencia. Eh, me parece que estás en el Batch 21, Correcto, uh, okay. con algunas otras eh, emprendimientos ¿no? latinoamericanos, algunos chilenos como Políglota. Quería saber cómo ha sido toda esta experiencia. Sí. La verdad es que la experiencia fue realmente alucinante, como te decía, un poco eh, diría que todo startup, todo emprendedor siempre tiene White Combinator, que es la cuna de compañías del tamaño de, como decía, Airbnb, eh, DoorDash, Dropbox, eh, etcétera, Stripe, eh, y Rappi eh, un, un, a nivel más, más regional. Entonces, es algo que desde que tú partes, la verdad, que, que lo tienes en tu roadmap, es algo que sin duda agrega muchísimo valor. Pero la verdad que no lo sientes y no lo vives hasta que estás ahí adentro. La verdad que uno siempre se cuestiona: la verdad que eh, valdrá la pena, eh, es para mí, no es para mí. Y, y todas esas dudas, esos temores que cuando entras y estás ahí viviendo, conviviendo con los, con los YC Partners, me tocó, me fui a vivir a, a, a Palo Alto, estando ahí con ellos, estando con los fondos de inversión, eh, haciendo estas reuniones de networking, aprendiendo directamente de primera mano con los founders de ese nivel de compañía, de cómo lo hicieron ellos para poder escalar compañías desde cero, desde nada, que estaban comenzando hasta compañías que son hoy día abiertas en bolsa. Eh, la verdad que una experiencia realmente enriquecedora, eh, no solamente en lo personal, sino que también para la compañía, para Home y también para todo el equipo de Home. Hoy día en Home somos una empresa de alrededor de 200 personas eh, trabajando para estos tres países, pero trabajando en múltiples países distintos, remotamente, la gran mayoría, entonces, eh, las buenas prácticas, el know-how, el conocimiento, eh, la motivación que uno tiene de, de, de White Combinator, en cómo hacer las cosas, en, en, en, en cómo poder replicar la ambición de poder llevar esta compañía, no solamente a nivel regional, sino poder pues expandirla a nivel mundial. Es algo que, que cuando estás ahí y aprendes de primera mano, de nuevo, de, de gente que ya lo hizo, no solamente una, dos, tres, sino que muchísimas veces y tienen las buenas prácticas, la verdad es que se hace todo más, más, más simple y te invita y te ayuda a soñar en grande. Eso es lo que estamos acá. Para eso estamos acá, para realmente soñar en grande. Bueno, vámonos a la parte de... Un poco yo vi que también tienes experiencia eh, como co-founder en otras empresas como... Eh, CNF Servicios, o Antarctica Private Equity. Me sí. pareció súper interesante Antarctica Private Equity porque eh, la otra persona que también estaba dentro de esa empresa es eh, Nicolás, quien también está ahora en Home. Entonces, sí. ¿este fue un paso previo para Home o cómo fue? Sí. Mira, con Nico, que es mi co-founder, los dos nos conocimos en Nueva York, estudiando ahí en, en la Universidad de Columbia, en Manhattan. Eh, estábamos estudiando, nos, nos conocimos, dijimos nos hicimos muy amigos, muy cercanos. Dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que volver y hacer algo juntos. Vimos una oportunidad gigantesca en Nueva York, que estaba en esa época eh, los private equity desarrollándose de manera muy fuerte, administrando muchos millones de dólares en activos inmobiliarios. Algo que nosotros sabíamos hacer, algo que sumado a mi experiencia financiera. Anteriormente trabajé en, en Investment Banking, haciendo money eh, así que dijimos, armamos un fondo de inversión, eh, armamos eh, activos que producían renta, precisamente activos comerciales, de oficina, eh, y después de eso al, siempre estuvimos relacionados al mundo inmobiliario, al, al, al poco andar, a los dos o tres años, eh, se dio la oportunidad de algo que veníamos trabajando y pensando hace mucho tiempo. Sería el 2014 también, era cuando Open Door estaba recién empezando. O sea, todo este mundo PropTech se estaba empezando a desarrollar. Si tú lo ves. La industria de tecnología en real estate está relativamente eh, rezagada muchísimos años en relación a las otras industrias. La industria financiera, la industria de la, de, la, de la comunicación. O sea, bien atrasado y no había recibido mucha innovación en las últimas décadas. Entonces, Open Door y las cosas que están pasando con Zillow, con Redfin, con Compass, son las primeras luces de que se venía una revolución importante. Dijimos, Latinoamérica, los problemas que existen en Latinoamérica son son aumentados a lo, que, a lo que pasa en Estados Unidos. El problema es una industria que es muy fragmentada, una industria que está muy, muy atomizada también, con muy bajas barreras de entrada. No hay agentes eh, formales, cualquiera puede ser un agente. Eh, no hay información, no hay información centralizada. Tú no sabes realmente en cuánto se rentó, en cuánto se vendió una propiedad. Entonces son puros factores que hacen muy enriquecedor, muy enriquecedor la oportunidad de poder entrar eh, y transformar la industria, poder meterle tecnología, bajar los costos y cambiar la experiencia de uso de manera radical. Algo que era muy burocrático hoy día, muy difícil rentar, comprar. Son procesos que duran muchísimo. Y con tecnología y con una excelente experiencia de usuario, se puede mejorar toda esa experiencia, que es lo que estamos haciendo hoy día. Y es la razón por la cual nos está yendo tan, tan bien. Increíble. Sin duda, la utilización de la tecnología es clave para la escalabilidad, ¿no? Entonces, Benjamín, dentro de tecnologías, ¿Qué es lo que tu equipo está usando ahorita? o ¿Cuáles son las tecnologías a las que les están apuntando? Sí. Mira, todo nuestro proceso empieza cuando nosotros recolectamos la oferta, que son las propiedades. Empieza con un, una, una... Tenemos una tecnología que es con, con, con inteligencia artificial de poder recomendar valores de renta o de compra. Hoy día, la única forma que la gente tiene de saber, oye, mi, mi departamento? ¿Cuánto vale realmente? ¿Cuánto puedo rentarlo? Es algo que se hace netamente o preguntándole eh, a, a, lo, a los agentes inmobiliarios del sector, revisando los portales, hay mucha información, hay propiedades que son muy antiguas, terminas preguntándole a amigos, gente del barrio, o sea, realmente no hay cómo poder pricear de manera correcta, rápida y fácil, tu activo hoy día. O sea, lo que tienes es una suma de... Eh, de aproximados, una suma de información que no sabe si es real o no es real. Y la verdad es que termina poniéndole un precio que es muy sucio. Entonces estamos desarrollando una tecnología, hemos gastado harto dinero, tiempo y esfuerzo. En eso, poder, en esta herramienta, poder eh, ponerla al público y que la gente pueda saber realmente cuánto rentar o cuánto vender su propiedad. Así que en eso hemos destinado harto esfuerzo. Y después de eso, nosotros tenemos, diría que el gran diferencial que bueno, puedes agendar una visita completamente online, te metes a mi plataforma y puedes decir yo mañana a las 10 de la mañana quiero ir a ver esa propiedad, no tengo que preguntarle a nadie, hablar con nadie, solamente me presento y va a estar alguien de home, con mi, con mi polera, con mi polo, home, con mi gorra, home, darle una excelente experiencia, asesorándote, ayudándote en todo lo que es la visita, la propiedad y el sector y el barrio. Eh, y después de eso, ¿y eso cómo lo hacemos? Hoy día nosotros trabajamos con, una, con todos nuestros homes, que es nuestra fuerza freelance. Trabajan con nuestra aplicación. O sea, ellos tienen, tienen nuestra aplicación y ellos nos dicen dónde y cuándo quieren trabajar y nosotros lo alimentamos con, con estos leads. Entonces diría que eso también es una parte súper importante y distinta a lo que hacen otras empresas del sector. Entonces diría que eso es lo que estamos haciendo en tecnología y eso es lo que está dando la rapidez para poder cambiar la industria para poder acelerar todo el proceso hasta 10 veces, que es lo que hacemos hoy día. Totalmente, sí. Eh, de lo que me explicas y he visto, eh, concuerdo en que si es una solución 10 veces mejor de lo que ya existe ¿no? en el mercado. Así y es. dentro de ese mercado están los agentes inmobiliarios, ¿no? que pienso que serían de alguna manera tu competencia dentro de ese espacio. Eh, Home está Mira. pensando en... Sí. Sí. Más que competencia, nosotros lo que nos gusta decir es que son aliados nuestros, porque, efectivamente, hoy día este tienen el 99% del mercado, son los agentes inmorales tradicionales. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de, eh, de colaborar con ellos, trabajar en conjunto. Hoy día tenemos programas donde hacemos canje, o sea, colaboramos de que yo aporto lo mío, ellos aportan lo de él, y hacemos que el proceso y, el, y toda la transacción se haga más rápido, más fácil, y que los dos ganemos dinero, que los dos podamos convivir, que los dos podamos operar, cada uno aportando donde es mejor. Hay gente inmobiliaria que hoy día también tienen un know-how local muy bueno, que pueden captar muchas propiedades, pueden mostrar muchas propiedades. Entonces, queremos que cada que sea la suma, que uno más uno sea más de dos, que podamos sumar, que podamos juntar lo mejor de cada parte. ¿Para qué? Para que la experiencia del cliente final, cliente nuestro, cliente del agente inmobiliario, sea una muy buena experiencia. Y trabajar tanto con, con eso, con eso gente, trabajar con Homes, una experiencia realmente fácil, rica y segura. Gracias, Benjamín. Justamente eh, me iba a ir hacia allá, te iba a preguntar cómo querías eh, incluir a los, a los brokers, ¿no? Pero pues ya me respondiste justamente eso, muchas gracias. Eh, vamos a la parte de los KPIs, eh, los KPIs. ¿Qué estás viendo siempre? ¿Cuáles son a los que más, de los que más estás atento? En este momento. Claro, eso es algo que lo discutimos largamente con, con White Combinator. Y, y, y no hay otra métrica que no sea el revenue, finalmente, porque él puede, puede dar un servicio muy bueno, una excelente experiencia de usuario, pero si la, realmente los clientes no te están comprando, todo lo demás no sirve de nada. O sea, puedes tener una aplicación espectacular, un UX espectacular, una publicidad espectacular, maravillosa, fenomenal. Pero si sí, la transacción no se produce, si el cliente no está realmente dispuesto a pagarte por tu servicio, la verdad es que todo lo demás no sirve. Y eso es algo que, que, que con cualquier minutos lo hablamos largamente, pero si tú te vas a los a lo, a lo early days de Airbnb, era lo mismo. O sea, la única métrica para Airbnb es el revenue. Después para abajo la puedes descomponer como tú quieras. Puedes ver cuántas noches se ocupan, cuánto es el precio promedio por habitación, cuánta gente, etcétera, etcétera. Pero todo el North Star, el North Star que le llaman, que es de hacia dónde quieres ir, eso es el revenue y eso es lo que tienes que, que, que pensar, eso es lo que, lo que tienes que guiar toda tu corporación hacia eso. Y nosotros tenemos un mix entre revenue que es recurrente, que mensualmente los clientes nos pagan con recurrencia y tenemos otro revenue que, que es Spot, que es One Timer, que es la transacción de compra-venta. Esa, esa puede ser una o muy pocas veces en tu día que tú te compras una propiedad. Entonces, la verdad es que el mix que tenemos nosotros es muy enriquecedor y, y, y, y es muy rico. Y eso es lo que está toda la organización pensando en cómo podemos optimizar, Siempre pensando en que el cliente tiene que estar disponible y dispuesto a pagar por tu servicio. Si no, es que simplemente no lo valora y se va a ir alguien que es más barato. Totalmente. Como dices, tiene que haber ese Product Market Fit ¿no? dentro claro, de... Claro. Exacto. Y bueno, vamos ya a la recta final con las últimas preguntas. En cuanto al equipo, Benjamín, ¿qué es lo que buscas en el equipo que conforma Home como CEO? Tal cual. Es una muy buena pregunta. El equipo y la cultura es algo que nosotros eh, dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, eh, porque la única razón por la cual nosotros hemos llegado hasta acá, y ¿Por qué vamos a llegar 100 pesos? donde estamos hoy día? Es por el equipo. O sea, esto no es porque tenemos, el, porque tenemos suerte, ni porque tenemos la mejor tecnología, ni porque tenemos lo mejor de todo. La única razón por la cual nos va bien y nos seguirá yendo bien es porque tenemos el mejor equipo. Y ese equipo es capaz de hacer lo que tú digas y lo que tú quieras. Porque hoy día puede ser un problema muy específico, mañana va a ser otro, otro problema distinto seguro. Entonces... La capacidad de adaptación que tiene que tener el equipo es un valor fundamental para nosotros. La resiliencia un valor fundamental. O sea, acá pasan cosas en una startup, eh, imagino lo que ha entrevistado. Te dicen que todos los días pasan cosas distintas, cosas que no son capaces de predecir, no son capaces de, de, de, de poder ver qué es lo que va a suceder. Lo único que tiene que estar preparado para los cambios tiene que ser el tercer valor para nosotros muy importante. Eso se llama que eh, la ética empresarial y de trabajo. ¿Qué significa eso? De que cuando tú entras a home, te hacemos responsable de lo que tú creas que es mejor para la compañía. Y con ese mensaje, tú de ahí para adelante sigues, avanzas y te damos libertad total para poder pensar, trabajar y ejecutar lo que tú creas que es mejor para lo que estás haciendo tú, pero también lo que sume para todo como, como home. entonces Son valores fundamentales, son valores que nos van a hacer hoy día y que mantenemos en el tiempo para que sean los pilares distintivos frente cuando venga una competencia contra los agentes inmobiliarios hoy día viene en el mercado. Entonces, cómo hacemos algo distinto, sin duda, en la gente y algo que es muy, muy relevante para nosotros. Totalmente. Creo que resiliencia igual es uno de los, de los valores clave, ¿no? Ay, eh, vale. Vámonos ahora a la parte de Latinoamérica. La región como sí Bueno, tenemos bastantes hubs eh, que creo que serían los principales, ¿no? como México, Colombia, Chile, Argentina, cada vez están saliendo más. Por ahí de Perú también, otras startups que están en Y Combinator. Eh, ¿Cómo le ves a la región de Latinoamérica dentro del emprendimiento y cuáles son tus expectativas? Buenísima pregunta. Este es un tema que, que, que me gusta mucho. Mira, y algo no solamente que ya lo pienso yo, que vengo pensando hace mucho tiempo, sino ya la data, la información te dice. Nunca ha existido un mejor momento para emprender en la región que hoy. Eso es un dato que, que nadie te lo puede discutir. El nivel de, de capital que está siendo invertido en la región, la forma con lo como los fondos americanos están ya dispuestos, o sea, están, quieren tomar el riesgo de la región, quieren, se dan cuenta hoy día, que hoy día ya están entrando tarde, que se perdieron gran parte de, de, de los unicornios que, que, que ya son. Entonces... Cuando ven todo eso, ven lo que está pasando, ven los casos de éxito que ya existen, ven el tamaño del mercado, ven la penetración de Internet, ven la facilidad con que los, los, los, los latinos ocupan la tecnología, cómo, cómo, la, cómo, cómo la demandan, cómo están cambiando sus hábitos de consumo, y todo esto, además, acelerado por lo que pasó en la pandemia, la verdad es que la oportunidad es, es, es absurdamente rica, hay que aprovecharla, el momento es ahora, y, y la verdad es que ya, ya casos de éxito ya sobran, el mercado está disponible, es llegar, hacerlo, suceder. Y para eso, de nuevo, equipo, ganas, resiliencia, empuje. Exactamente. Eh, Súper interesante. Sin duda es el momento clave, como dices, para emprender en esta región. Y bueno, creo que con esta pregunta cerramos. Benjamín. Tú, como CEO, seguramente tienes muchas eh, actividades, muchas reuniones, eh, muchos pensamientos dentro de la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué actividad o qué ejercicio o qué acción tomas para recrearte, para reinventarte, para no estar dentro siempre de lo mismo? Sí, una muy buena pregunta y, y, y es difícil, es difícil. Eh... Trato dos cosas, el trabajo me gusta mucho, entonces también lo hace más difícil aún, lo hace más difícil poder salirse de eso, pero sin duda que es, eh, no es necesario, es básico, básico también tener momentos de, de mindfulness, momentos un poco de, de, de meditación, momentos de deporte también, y también algo que para mí es muy, muy relevante, momentos de la familia. Tengo la suerte de tener una familia, tener dos niños, eh, una señora, entonces también poder balancear la vida, algo que cada vez es más difícil Estamos tan conectados, haciendo tantas cosas, tan, tan acelerado que es lo que vivimos. La verdad es que lo hace complejo, pero es algo que, que como tú dices, o sea, mantener el equilibrio hoy día, no solamente para mí, es algo que tratamos de transmitir a toda la compañía. Es una compañía que trabaja 24-7, trabaja 7 días a la semana, trabaja eh, casi todo el día. Entonces, mantener el equilibrio, tener a la gente contenta, emocionada, viendo que genera impacto, que somos capaces de cambiar la vida de millones de personas en la región, que lo más importante, que es su hogar. Es algo que la verdad que nos motiva muchísimo y algo por lo cual hoy día nos estamos descuerando para seguir haciendo para seguir creciendo. Súper interesante, Benjamín. Muchas gracias. Y bueno, eh, yo estoy seguro de que vamos a hablar en un futuro, después de algunos meses. Eh, quisiera saber cómo les ha ido, cómo estos 8 millones de dólares les ha ayudado a crecer seguramente mucho. Y eso. Así que, Benjamín, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias a ti, Francisco. Un gusto también. Y espero que nos volvamos a ver pronto. Un abrazo. Claro que sí. Amigos de Interesante, muchas gracias y hasta la próxima.